Gracias, señor presidente. Bueno, veo a todo el mundo muy pendiente de lo que pasa en Cataluña, pero vamos a centrarnos en lo que pasa también en Canarias. Empiezo diciendo cuál va a ser la posición de nuestro grupo en esta moción, que será un voto, un voto favorable. Será un voto favorable porque estamos a favor del contenido de la moción que han presentado, estamos a favor de un sistema de financiación que garantice el igual acceso de las y de los canarios a los servicios, a los servicios públicos. El sistema de financiación autonómica es un problema para canarias y para muchos otros territorios esperamos su pronta, su pronta reforma porque queremos un precio asequible para los vuelos entre la península y Canarias, por el abaratamiento de los costes de transporte de mercancías entre las islas y con la península y el transporte público de pasajeros entre las islas, para garantizar las inversiones del Estado en obras hidráulicas, viviendas, carreteras, infraestructuras eléctricas, inversiones en la transición hacia las renovables y la compensación del precio del agua potable y también la inversión en el plan de empleo, el PIEC. Es evidente que Canarias requiere un tratamiento fiscal y económico específico adaptado a los factores de insularidad y ultraperiferidad que influyen en los costes económicos, los tiempos, la accesibilidad. Por otra parte, la realidad social canaria sabemos que es particularmente dura. La crisis ha tenido un impacto especialmente fuerte. Hay en estos momentos una tasa de paro del 24,3%, del 48,3 en menores de 25 años, una tasa, un riesgo de pobreza y exclusión social del 35% y todo ello agravado por la política de recortes y austeridad de los últimos años. Sin embargo, los partidos que han ostentado durante décadas posiciones de gobierno en Canarias y en España deben asumir su parte de responsabilidad en esa situación y deberían hacer autocrítica, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como coalición canaria. Bajo su gestión, Canarias se ha convertido en un monocultivo del turismo con una economía cada vez más dependiente de la península. Las políticas económicas desplegadas por el Gobierno de España y por el Gobierno canario han servido para darle una tarifa plana a grandes empresas de fuera en forma de subsidios e incentivos fiscales, una suerte de alianza entre las élites peninsulares y las canarias. Y mientras tanto se ha taponado el desarrollo endógeno de la economía canaria y muy a menudo los beneficios que deberían haber ido a parar a mejorar la vida del pueblo canario. Se han quedado por el camino estos beneficios. Es por eso que en esta moción no entramos a cuestionar el qué, pero sí el cómo y el para qué. Defender los intereses del pueblo canario también significa diseñar estrategias de intervención eficaces que posibiliten el desarrollo de un modelo productivo más equilibrado y un acceso de la gente a unas condiciones de vida mejores y más justas. Es todo. Gracias. Gracias, senador Martínez. Para bueno, el Grupo Parlamentario Socialista, ya